Durante esta emergencia sanitaria, el manejo de la información es de vital importancia, más aún cuando en distintos medios y en redes sociales se disemina información falsa. Y para hablarnos de las más recientes y las más dañinas, saludamos con mucho gusto vía Skype al periodista e investigador Alberto Escorcia. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Oye Alberto, pues un sujeto se introdujo en bodegas federales para tergiversar información pues el tumbaburros, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con este cuate? Man? Pues nada más y nada menos, estoy viendo que 1640 cuentas, que pueden ser bots, amplificaron ese video donde este personaje tumbaburros, entra con permiso de quién sabe quién, que eso hay que cuestionarlos, a quién le dio acceso, quién le pagó el viaje, entra en una bodega de insumos médicos y los empieza a destruir para comprobar su este, efectividad, eh, con toda la intención de desinformar porque ese material estaba destinado a otras personas, no a médicos, y en el video que se difunde, que fue amplificado por bots, pues se ve cómo este personaje empieza a destruirlo, a probarlo, y genera bastante alarma, este, causa pánico, eh, es una de las principales tendencias en Twitter y en Google, y bueno, pues este, este es un acto que puede ser considerado hasta criminal, porque eh, genera una zozobra en todo el personal médico en todo el país, ¿no?, y, y lo después, decías muy se bien, se ¿quién le pagó? Porque este personaje, como bien eh, lo llamas, pues ya evidenció hace algunas semanas que sí, que él cobra por este tipo de servicios que le pagan. Sí, justamente hay que recordar que él, él, él fue a los informes del presidente municipal de Medellín en Veracruz, incluso le pagaron un viaje a España, y sí, él junto a otros influencers este, que trabajan con gobiernos panistas o del PRD, este, pues cobran por amplificar mensajes políticos. Entonces, ¿esta acción que hizo la bodega fue espontánea o fue pagada? Pues puede ser que pudo hacer, haber sido pagada. Eh, ahí el gobernador de Tamaulipas tiene que explicar cómo es que le dieron acceso a este personaje. Y hay que preguntarnos si se vale hacer este tipo de campañas en medio de esta, de esta tragedia, ¿no? Pues es una pregunta que todos nos hacemos, que ellos seguramente también, pero tienen intereses oscuros, que le son más fuerte que el sentido común. Y precisamente, ¿quién lo dejó entrar? Y hablas sobre la tendencia que ha generado en redes sociales y esta tendencia hacia dónde se dirige. la aplauden o lo repudian? No, al contrario, este, empezó a generar mucho, mucho pánico. Solamente hasta hoy, este, cuando la gente empezó a cuestionar la veracidad de este video, fue que se encontró una reacción adversa. Entonces, varios blogs pues desmintieron lo que estaba diciendo, diciendo que ese, ese equipo no estaba destinado a de médicos, sino a personal de intendencia. Pero mientras duró, eh, la sensación de si era verdad o no, generó mucho pánico, siendo una de las búsquedas más importantes en Google. Y cuando la gente genera eso en Google es que son millones de personas creyendo que eso era esa que, que ese material no servía. Pues lamentable y esperemos que vaya perdiendo credibilidad con las barbaridades que publica Alberto. Otro tema que también fue tendencia es el de una cervecera que, dime, al parecer, pues eh, acudió a la granja de los bots que utilizaba Peña Nieto. Cuéntanos de qué se trata. Pues afortunadamente eh, eh, recibimos un correo eh, de una persona que vio el programa pasado y nos contaba que esta persona participaba en un grupo que amplifica tendencias y que esta cervecería este, los contactó para hacer varias tendencias donde ellos están regalando gel antibacterial de sus stocks de alcohol que tienen disponibles y simulaban que la gente estaba aplaudiendo esa decisión, pero realmente eran puros bots, es decir, estaban haciendo la caridad y se estaban aplaneando ellos mismos, pero simulando el apoyo popular. Y esto también es grave porque... Eh, pues, eh, engañan a la gente, ¿no? de que están haciendo algo bueno y también es importante que estas cuentas que amplificaron esta, este grupo cervecero nacional en su momento fueron parte de los peñabots este, atacaban a periodistas y activistas y han sido ya hasta ahorita cuatro training topics este, el último es sequía de chelas que la gente lo puede verificar toda esa interacción es falsa, ¿no? entonces, vemos que ahorita todo el mundo quiere jalar este agua para su molino quieren posicionarse en medio de la tragedia, pues si van a hacer la caridad, pues que la hagan sin presumirlo, ¿no? O sea, no, no hace falta, o que se esperen a que la gente realmente los reconozca. Por esto de simular apoyos, que también lo hacen algunos gobernantes, presidentes municipales, pues no está bien, ¿no? Porque al final esos recursos los pueden invertir en respiradores o en cosas que le hagan bien a la sociedad. Exacto, lo acabas de decir, muy bien, hacen una muy buena labor y pues todo se va al traste. Eh, con esta compra de voz que le quita prestigio a esta cervecera y a esta iniciativa que había tomado. ¿Y qué gana? Más bien, me parece que perdió, ¿no? Sí, pues perdió porque al final son de aplausos comprados, o sea, solamente ellos se creen. Y pues al final solamente eran 1.500 mensajes y, y eso no es... Eso no permea en millones de mexicanos. Y para cerrar, me gustaría hablar de la conferencia ahorita de doctor Gatel, que le preguntó a los niños, que fue un, un ejemplo del buen uso de las redes sociales, que muchos influencers se sumaron a la amplificación de estas preguntas y respuestas, y creo que ha sido una de las mejores este, eh, conferencias, y el efecto en las redes es impresionante, como de este lado, del lado orgánico, pues sí hay una amplificación real de un tema importante, ¿no? Pues Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y ahí un clarísimo ejemplo del buen uso que le podemos y le debemos dar a las redes sociales para informar. Pues muchas gracias por la invitación. Nos vemos el próximo jueves.